¡Gracias! 2007 Claro que sí, guacha. Vamos a echarle reatazos A ver, ¿quién se pone de acuerdo? ¿Cuál quieren? A ver, ver qué más? ¿Quién se... Ok, claro que todas Se las voy a cantar, ustedes tranquilos Mientras no nos corran aquí nos va a importar poco Les quiero decir estos. He visto que muchos promotores no nos quieren contratar porque dicen que lo que me siguen a mí son unas viejas nomás y hoy quiero decirles que aquí hay varios caballeros también porque hombres que cargan los huevos por cargarlos hay un chingo y un montón para que sobran pero ustedes guaches los que están aquí aunque sean humildes, cabrones, pero que no nos busquen porque de rodillas no nos van a ver. Me quito el sombrero. Porque son unas riatas y media para que sobren. Mis guachos chingones y todas mis viejas, ¿dónde están? Nací pobre. Díganle fuentes cuando los, los vengan a ver. You remember memo la fucker. No soy inglés, pero eso sí me sale como que viene así natural. Yo no soy. Sé, Arriba la gente de canto, no hay coches y te da. Hay algo que sí me parece. mis muchachos estaban comiendo unas lechugas podridas y les dije nunca más van a tener hambre y hoy no tenemos pero cada día necesitamos menos esto va para ustedes mujeres y para todo y cada uno de los hombres que a veces han tenido que humillarse para sacar a su familia adelante para todos los caballeros que antes de ser hombres son padres y que les vale madre vencer su orgullo Mira, adelante. ¡Ese pinche grito! ¡Y el cinco Esta canción, a, ¿cuál es? Hacer? Por ejemplo, para todos los rancheros. ¿A quién le gusta toda la música bien ranchera? Esta canción es para todos los rancheros que traen sombrero. Para todos aquellos cabrones que quieren regresar al rancho. Pero que quieren regresar. Cuando andaban todos miau allá con sus hermanos, que le echaban la culpa a este guache y él decía que era su hermana Luz la que se vio si tienes una hermana que se llama Luz o María María no te, no te ríes hasta yo se la compuse un hermano pero pensando que yo quiero regresar al rancho y que no quiero que se pero quiero regresar y pensar que no se ha muerto mi papá que no me han matado a mi hermano y que soy la persona más feliz cuando era una chiquilla que andaba sin zapatos con las patas todas espinadas y me cortaban las piedras. ¡Que viva la gente del rancho! Quiero... ¿Qué es eso? Mal, pues fue tu decisión. No me vendas a buscar. you <laughs> Te tratan muy bien sí. Si eres pobre Por favor, hagan honor porque les voy a explicar por qué pido siempre mis conciertos. Aunque hacía los 10 personas que me vale verga en conciertos, Porque nosotros somos rancheros, somos vaqueros. No sé si son del sur, del norte, de, de centro, suramérica, pero nos gusta el pinche sombrero porque nos hace ver más chingones. Gracias ¿Sí o no? Ok, esta canción va para toda mi gente ranchera, todos los que traen sombreros. Los que han usado sus huaraches de tres piquetes, los que han usado sus, sus queriditos panameños, sus guaranches cruzados, sus pantalones rompidos. Y ahora la verga le usan sus pantalones rompidos. Me siento orgullosa porque cada día es progreso. que les hacemos un guacamole cuando quieran cabrones ¿Vale, pues? saludes primero me dieron a <tose> y ahora Yeah Bye. Okay. que son sustan para todas las viejas de este a aplaudir! I gonna it. I it. I